Pues el fondo de ahorro, pues tiene sus características, ¿no? Vamos a pensar que el fondo de ahorro, el, la aportación del patrón es mayor que la del trabajador. Entonces, si la aportación del patrón es mayor que la del trabajador, la diferencia integraría salario base. Entonces, fíjate, ahí, por ejemplo, yo voy a integrar solamente la diferencia. Pero si lo ves desde el punto de vista, esto sería el artículo 27 de la ley del Seguro Social, que es la que me determina los límites o topes para efecto de la integración salarial o de los elementos que no integrarían para efectos del salario base de cotización. Ahora, por el otro lado si yo por ejemplo tomo los datos del salario del artículo 89 de la ley federal del trabajo que es el llamado salario de integrado si tú lo recuerdas, este salario se utiliza exclusivamente nada más para la determinación de las indemnizaciones laborales. Entonces cuando yo estoy calculando una indemnización laboral. Este es el salario que voy a tomar en cuenta. Rubén, si yo estoy, por ejemplo, pagando un fondo de ahorro, el fondo de ahorro, todo tendría que integrar para efectos del salario. En el caso del salario reintegrado, yo diría que sí. Si estamos hablando de un concepto de forma permanente, el monto de lo que aporta el patrón, todo sería este, parte del salario. ¿no? Voy a poner otro ejemplo igual relativo a este tema. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de integración salarial ahorita, para que te des una idea, porque desafortunadamente el SUA no, no calcula el salario base de cotización. Sería sensacional ¿no? que, que, el, que el SUA pudiera generarnos un, vamos a llamarle así, una calculadora de integración salarial. Si mal no recuerdo, en su momento cuando el SUA se estaba desarrollando, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía en mente llevar a cabo un procedimiento interno, un módulo especial, para poder generar una calculadora de integración salarial. Desafortunadamente, el, el instituto no lo vio muy bien y por lo tanto lo dejó así. Yo creo que estuvo mal en el sentido estricto de que pues hubiera sido sensacional haberlo considerado. Pero bueno, desafortunadamente, no sé si el instituto, sobre todo para tratar de a lo mejor generar diferencias entre lo que el, el seguro determina y lo que yo determino, pues a lo mejor esa sea la mala intención del instituto, ¿no? de que siempre hay alguna diferencia para que se pueda practicar algún acto de fiscalización, diferencias o demás, que no se me hace correcto. Digo, si, si el propio instituto puede y tiene la herramienta para poder integrar un salario en el mismo sistema, pues no le veo mal que lo pudieran haber liberado para estos efectos, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces, esta parte, el, el salario base de cotización, Rubén, ¿el sistema no lo determina? No. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a pensar que el trabajador recibe como ingreso vamos a pensar este, vales de despensa. Si tú recuerdas, este es uno de los conceptos que muchas empresas pagan a sus trabajadores. Si tú recuerdas el vale de despensa, eh, la autoridad me establece que este concepto va a integrar al salario base de cotización cuando exceda del 40% del valor de la UMA. Cuando exceda del 40% del valor de la UMA, esa es la cantidad que voy a tomar en cuenta para estos efectos. El excedente. Entonces, fíjate, si yo, por ejemplo, en este caso particular, ¿cuánto sería el valor de la UMA en este año, Rubén? Son 96.22. Si mi memoria no me falla, 96.22. Entonces, tomo los 96.22. Vamos aquí a, tener, a sacar la calculadora. Entonces, voy a multiplicar 96.22. Y esto, la cantidad la voy a multiplicar por el 40%. Si yo, por ejemplo, en este caso, pago diario al trabajador 38 pesos con 49 centavos, que si lo comparo por un promedio de 30.4 días, que es lo que normalmente tiene un mes, si yo le, le pago de vales de despensa cantidades menores a esto, a 1,170.03, no integraría al salario, en este caso, el vale de despensa. Vamos a poner un ejemplo yo le pago al a mis trabajadores mil pesos en vales de despensa. Rubén, ¿esta cantidad está por arriba de esta cifra? No. Entonces, pues, como no está por arriba de esta cifra, no integra salario. ¿Vale? No integra salario. Si yo le pago, Rubén, por ejemplo, mil quinientos pesos en vales de despensa, entonces la diferencia integraría. Entonces, comparo contra los mil quinientos y tendremos una cantidad a integrar de $329. veintinueve. Punto 96. Entonces, fíjate, si yo, por ejemplo, vamos a pensar, pago mil pesos, los mil pesos integran salario, Rubén, no porque están por debajo de la cantidad mensual, pero más sin embargo, para efectos del salario diario integrado, este es en caso de que yo pague una indemnización, sí tendría que integrar los mil pesos. O sea, para efectos del salario que yo pague de una indemnización laboral, sí tendría que incluir precisamente parte de esta cantidad. Por eso es que ahí vamos a notar cierta diferencia y hago la aclaración, estimados amigos, porque de alguna manera podemos llegar a cometer ciertos errores y creo, déjame decirte que esto es lo más importante de la parte de la identificación de estos datos, porque si yo me equivoco en la integración del salario y lo declaro a través de este módulo para la determinación de las cuotas obrero patronales, señores, prácticamente todo lo demás va a estar mal. Entonces, este es un dato sumamente importante, por eso es que creo que le debemos dar el, el debido cuidado, el debido este, control para poder identificar precisamente parte de estos elementos, ¿te parece? Bueno, déjame ver cómo vamos de tiempo para ver si todavía estamos con la posibilidad. Quedamos que a las 11.20 vamos a tomar nuestro proceso Entonces, mira, vamos a empezar a realizar algunos, algunos cálculos, si te parece bien. Voy a elaborar una pequeña calculadora de integración salarial, si te parece. Voy a abrir una hoja en Excel, una hoja completamente nueva para estos fines y voy a generar una calculadora muy simple. Esta, esta calculadora es con el objetivo. Déjame compartir pantalla para identificar los datos. Entonces voy a generar aquí una calculadora. Calculadora de integración de salario, o más bien, calculadora de salario base de cotización. ¿Cuál es el objetivo de, esta, de este documento, Rubén? Que nosotros podamos capturar eh, los datos del salario del empleado y que el sistema me dé automáticamente con los datos básicos. Podemos agregarle otros elementos, dependerá de la situación. Como no es un curso para la determinación del salario base de cotización, te aclaro que pues, va a ser un ejemplo muy simple. Pero obviamente el archivo te lo compartiré para que obviamente tú a partir de este lo puedas desarrollar. Y si le quieres agregar más elementos y puedas llevar un mejor control del salario base, pues bienvenido. Entonces vamos a poner, por ejemplo, por acá el nombre del empleado. Eh, vamos a colocar la fecha de ingreso. Vamos a poner la fecha de cálculo. Y a partir de estos datos vamos a calcular... Se me ocurre en este caso los años de antigüedad. Perdón, aquí me equivoqué. Años de antigüedad. Voy a necesitar también eh, los días de vacaciones. Días de vacaciones. Para determinar mis datos. Y a partir de ahí voy a generar una serie de elementos que me van a servir para poder identificar parte de la información, ¿vale? Pues, por ejemplo, voy a ponerle el nombre, el trabajador es ABC. Fecha de ingreso, vamos a pensar, el trabajador ingresó a laborar este año. Se me ocurre eh, fecha primero de abril del 2022. Eh, vamos a poner una fecha más reciente, vamos a poner el, no, sí, vamos a ponerle 20 de abril del 2022. Fecha de cálculo. El objetivo de esta calculadora es que el sistema me lo genere automáticamente. Entonces voy a tratar en la medida de lo posible de dar este dato automático, de forma inmediata. Pues voy a utilizar una función de Excel que se llama este, hoy. Probablemente muchos de ustedes conozcan esta función. Abro paréntesis, cierro el paréntesis y me va a transferir la fecha de la computadora con la que estoy trabajando. Voy a ir dejando las fórmulas por aquí abajo, perdón para que puedas identificar este dato y obviamente tengas la posibilidad de ver parte de la forma. Eh, por acá nos preguntan algunos detalles. Por aquí nos preguntan. Dice eh, un usuario, dice, ¿cómo doy de alta a alguien con pensión en SUA? Bueno, todavía no lo damos de alta. Acuérdate, ahorita vamos a ver el ejemplo. No te preocupes, ahorita con mucho gusto. ¿Y cómo pongo las faltas de los trabajadores en SUA? Ahorita lo vamos a ver. Primero quiero eh, determinar un, un pequeño ejemplo, porque acuérdate que el salario base de cotización es un dato muy importante y por lo tanto ahorita, eh, estimado usuario, que quedaste como anónimo, eh, con mucho gusto ahorita lo mostramos, lo vamos a ver en pantalla para que lo puedas checar. Ahorita prácticamente estoy viendo parte de esta información, pero sí lo vamos a ver, ¿sale? Muy bien. Ahora sí que tranquilos, tranquilos, y sí, sí, sí lo vamos a ver. Acuérdate que es un taller y obviamente pues vamos a ver parte del ejemplo, ¿sale? Y ahorita lo que estamos viendo es una pequeña calculadora de integración salarial para que nos permita precisamente identificar parte de estos datos, porque considero que este es uno de los elementos más importantes para estos efectos. vale Muy bien, bueno, ya tengo la función, ahora voy a calcular los años de antigüedad para estos efectos. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es incluir una fórmula que se llama si fecha. Escribo si fecha, el, el programa me pide la fecha más antigua, que sería la fecha del ingreso, coma la fecha del cálculo, que es la fecha más reciente, coma y voy a agregarle en doble comillado eh, un término que es una Y, que significa years, años. Y de esta manera el programa me va a calcular los años transcurridos que tiene la persona en la empresa. Como en este caso particular, el, prácticamente la fecha de su ingreso y cálculo es la misma, pues me va a dar como antigüedad cero. Pero hay un pequeño detalle. Si tú lo recuerdas, para el salario base de cotización, el trabajador, de alguna manera, eh, para efectos del IMSS, aunque no haya cumplido un año de antigüedad, para el Seguro Social ya tiene un año. Porque si no, de lo contrario, no podríamos integrar el resto de los elementos, ¿de acuerdo? Por eso es que la autora me dice, vas a tener que agregar técnicamente un año. Entonces, lo que voy a hacer es poner una unidad más uno. Al hacer esto, el programa obviamente se va a desajustar en términos del resultado. Dejo la fórmula para que la puedas checar y ahorita con mucho gusto vemos este, la parte del formato. Muy bien. ¿Cómo le cambio el formato y lo regreso como estaba? Roy? En la hoja de cálculo, en el menú Inicio, en la sección de Número, tengo un, un formato que se llama Formato General. Y entonces, en este caso, el trabajador tiene un año de antigüedad, ¿vale? Y de esta manera, bueno, podemos integrar parte de la información. Bueno, voy a calcular ahora los días de vacaciones. Para esto voy a generar una tabla, voy a incorporar una segunda hoja y esta segunda hoja me va a permitir calcular precisamente la parte diaria de la cuestión de las vacaciones. Entonces voy a determinar aquí un tabulador de vacaciones. Este tabulador de vacaciones me va a permitir identificar parte de los datos. Entonces, voy a aplicar el artículo 76 de la Ley del Trabajo, donde tengo aquí eh, años de antigüedad, los días de vacaciones y adicionalmente, dentro de estos mismos datos, voy a incluir un elemento que va a ser el porcentaje de prima vacacional. Lo que voy a colocar aquí es una tablita donde voy a poder identificar los distintos porcentajes de prima vacacional. El porcentaje de prima vacacional mínimo, si ustedes lo recuerdan, es del 25%. Entonces voy a colocar 25%. El segundo porcentaje que voy a utilizar va a ser el 30%. Y así voy a manejar mis porcentajes. Entonces, de 5 en 5. Entonces voy a jalar hacia el lado derecho. Y hasta llegar a un 50% de prima vacacional. ¿Vale? Posteriormente, voy a generar mi tabulador de vacaciones con base en el artículo 76. El primer año me tocan seis días. El segundo año son ocho días. Y a partir de aquí, como tú bien lo sabes, pues el, el, la ley laboral me dice que pues se van a incrementar en dos días por cada año de servicio. Entonces, jalo hacia abajo, voy a seleccionar mis datos, jalo y hasta llegar a 14, que es el quinto año. A partir de aquí... Eh, la ley me dice que por cada cinco años transcurridos incrementaré dos días de vacaciones bajo lo que marca mínimamente la ley. Entonces voy a generar el periodo de 10 años con 16 días y hago exactamente lo mismo. Selecciono mi tabla, jalo hacia abajo y voy a ponerlo hasta 24 días de vacaciones que equivale a 30 años de antigüedad. Se me hace mucho, pero bueno, pudiera ser trabajadores, pudiera haber trabajadores que realmente si estén eh, muchísimo tiempo en su empresa, cada vez es menos, desafortunadamente los, los patrones pues casi tienen esta consigna, ¿no? De que el trabajador no puede mantenerse mucho tiempo dentro de la, la, la misma empresa en la relación laboral y por lo tanto, pues, rescinden el contrato, hacen la vida de cuadritos, otros factores. Lo que voy a hacer aquí es calcular la parte diaria de la prima vacacional. Si tú recuerdas, eh, podemos eh, determinar el salario base de cotización con ciertos elementos. A mí, en lo personal, no me gusta utilizar el factor de integración, pero con esta modalidad podemos utilizarlo porque el proceso nos los va a dar de forma universal. No importa cuántos días de vacaciones, qué porcentaje de prima, podemos utilizarlo de forma bastante amplia. Entonces, fíjate, lo que voy a hacer aquí es una simple fórmula en donde voy a, a, a, a primero a multiplicar los seis días de vacaciones por el 25% de prima vacacional. Pero obviamente voy a fijar mis datos. Perdón, se me estaba olvidando. Entonces, el, los días de vacaciones voy a presionar F4 tres veces para congelar, en este caso, la columna. Y después multiplico por el 25% y voy a congelar con F4 dos veces para poder congelar la fila. Ahora sí, cierro mi paréntesis y esta cantidad la voy a dividir entre 365 días que tiene un año. Esta fórmula pues es muy simple. Lo único que vamos a hacer nada más es identificar las partes diarias dependiendo de cada situación. Y listo. Aquí te dejo la fórmula a un costado, en color rojo, para que la puedas detectar. Y lo único que tengo que hacer es copiar hacia abajo o rellenar. Y obviamente, jalar y rellenar hacia el lado derecho. Estas serían mis partes diarias de este cálculo. Muy bien. ¿Para qué me va a servir, Rubén? Lo que voy a hacer es una calculadora de integración salarial universal. Que dependiendo la antigüedad del trabajador o dependiendo de la fecha de ingreso, el sistema va a calcular automáticamente tomando en consideración los porcentajes. Para que el cálculo sea más rápido y podamos hacerlo también de forma más dinámica, voy a tomar en cuenta este tabulador. Le voy a poner un nombre. Le vamos a llamar días de vacaciones. Días-vacaciones. Posteriormente voy a seleccionar la parte de arriba de los porcentajes y le voy a llamar por ciento y un bajo prima y un bajo vacacional por ciento prima vacacional y posteriormente necesito el tabulador de lo que corresponde para los días de vacaciones, sobre todo para efectos de la parte diaria. Entonces esto lo vamos a llamar. Eh, parte diaria, BB, prima vacacional. Listo. Pues tengo tres nombres referenciados a esta tablita para poderlo checar. Usuario, ¿de qué depende el porcentaje de prima vacacional en aumento? Eh, el porcentaje de prima vacacional depende obviamente de la antigüedad del, del trabajador. Eh, el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo te aclara que el primer año tienes derecho, cuando cumplas el primer año de antigüedad, a poder recibir, en este caso, un 25% de prima vacacional, siempre. Eh, los días de vacaciones son los que aumentan, pero el porcentaje de prima mínimamente, te dice la ley, es 25. ¿De qué depende? Pues de la cuestión del recurso económico del patrón. Si el patrón tiene los recursos económicos para poder pagar un 40%, un 50%, un 80%, pues lo paga. La otra, si, por ejemplo, en algún momento determinado eh, el sindicato negoció con el patrón y el, el sindicato logró que se nos pagara un 40% de prima vacacional, pues qué bueno, qué bueno por el sindicato, ¿no? O sea, esta parte del porcentaje de prima, lo, lo que marca la autoridad como mínimo es un 25%. Los días los puedo también ajustar, Rubén, eh, mientras tú respetes lo mínimo, primer año, seis días, sin ningún problema. Hay empresas, por ejemplo, que el primer año, en lugar de dar seis días de vacaciones, dan diez, por ejemplo, o sea, dos semanas completitas, ¿no? Qué bueno por ellos. Acuérdate que aquí la autoridad en la Ley Federal del Trabajo, lo único que marca son montos mínimos, cantidades mínimas, porcentajes mínimos. Si tú quieres pagar más, dependerá obviamente de la capacidad económica de la empresa. Y en su defecto, de las condiciones generales de trabajo que priven en tu compañía. Si la empresa tiene políticas de buen trato al trabajador, porque sí las hay, pues entonces qué bueno, ¿no? Hay empresas que, que afortunadamente le dan un buen trato al trabajador, le pagan, no sé, 40 días de aguinaldo. Hay empresas que pagan 40 días de aguinaldo. Entonces yo te podría pagar, en lugar de un 25% de prima, un 50%. Oye, pues qué padre, ¿no? Pero eso más bien es la parte correspondiente a este, a este punto. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Bueno, ya tenemos ese dato. Sí, ya, ya, ya, ya tengo en cuenta ese, ese, elemento, ¿no? De la, de la hora. Todavía me quedan cuatro, los pues cuatro minutitos. Ahora sí que hay que exprimirlo hasta donde se pueda. Pero ya tengo los, los cuatro nombres. Voy a calcular ahora, antes de tomar el, el receso, que ya se nos viene, cuántos años de, de antigüedad tengo uno y voy a calcular los días de vacaciones. Entonces utilizo una fórmula muy sencilla de Excel que se llama Buscar Vertical. Partiendo de los años de antigüedad, voy a buscarlo en los días de vacaciones. Aquí busco el nombre y voy a utilizar la columna número 2. Y listo. De esta forma, el programa me va a entregar o me va a devolver los días de vacaciones que tiene en este caso el trabajador. Aquí te dejo la fórmula. Muy bien. ¿Cuáles serían los demás datos? Hasta ahí podríamos decir que estos son los datos mínimos, los datos básicos. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a calcular a partir de aquí son los elementos adicionales. Por ejemplo, ¿qué datos voy a tomar en cuenta para la integración salarial? Aquí lo que vamos a hacer es determinar el salario base de cotización. Entonces vamos a generar salario base de cotización. Listo, salario base de cotización. Para poder determinar el salario base de cotización, voy a, a incluir aquí el salario por cuota diaria, perdón por la abreviatura, salario por cuota diaria. ¿Qué otro dato necesito, Rubén? Voy a necesitar también, para estos efectos, eh, los días de aguinaldo. Días de aguinaldo. O sea, ¿cuántos días de aguinaldo me va a dar, en este caso, mi patrón? Pueden ser 15, pueden ser 20, 25, 30, la cantidad que fuese, eso ya lo determina el patrón. Siguiente elemento, este el qué porcentaje de prima vacacional vamos a manejar, ¿no? sea, pues en este caso, por ciento de prima vacacional. Con base en estos datos, lo que yo voy a calcular en este punto, en esta parte, con base en estos dos elementos, es un factor de integración. Este famoso factor que a muchos ya conocen, 1.0452. Si ustedes recuerdan, el factor de 1.0452 me permite identificar precisamente parte de este elemento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo calculamos, Rubén? Bueno, vamos a poner aquí un ejemplo. El salario ahorita lo voy a poner en 100 pesos. ¿Por qué 100 pesos, Rubén? Si el salario mínimo es mayor. Este, lo voy a poner nada más como un referente. Ahorita lo voy a modificar y le voy a poner otros datos. Posteriormente, los días de Aguinaldo. Voy a utilizar un elemento que se llama Validación de Datos. Me voy al menú Datos posteriormente validación de datos a través de este botón y es este icono. y voy a elegir en este caso lista y aquí dentro de esta lista voy a incluir los días que puede pagarle el patrón entonces voy a incluir 15, 20, 30, 40 días esos son los días que podría pagar en este caso el patrón 15, 20, 30 o 40 días perfecto entonces Selecciono, 15 días. Porcentaje de prima vacacional, Rubén. Ah, tengo una lista, tengo un nombre que me puede servir, igualito. Entonces hago lo mismo. Me voy al menú de datos, validación. Vuelvo a elegir lista de datos. Y aquí escribo el igual, presiono F3 y busco. Es por ciento prima vacacional. Presiono aceptar. Y busco mi porcentaje del 25 al 50, utilizo 25%. Le doy el formato respectivo para que se vea más decente. Le agregamos ahí los decimales. Y lo que vamos a hacer ahorita es el factor de integración. Pero como se nos vino el tiempo, señores, vamos a dejarlo ahorita en stand-by, vamos a tomar nuestro receso. Te recuerdo, a las 11:40 regresamos de nuevo a nuestra charla y seguimos comentando un poquito acerca de esta temática, si te parece bien. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono por estos minutos. Y ahorita, en cuanto regresemos, de nueva cuenta lo restablezco. Buen provecho para todos los que van a tomar algún tipo de refrigerio y para los que sigan en su actividad normal, que les sea leve. Muchas gracias. Muy bien, estamos amigos, estamos de aquí de regreso. Vamos a proseguir. Y bueno, estamos elaborando una pequeña calculadora de integración salarial como herramienta adicional. Espero que, que te sea de utilidad independientemente de que quizás tú tengas una herramienta probablemente a través de tu sistema de nómina, probablemente a través de algún otro tipo de programa, porque no podemos descartar esa posibilidad. Acuérdate que ahora con esta cuestión de la integración del CFDI de la nómina, pues muchas empresas han tomado la decisión prácticamente de, de incorporar todas estas herramientas para el cálculo de impuestos, del seguro social, parte de estas herramientas tecnológicas. Por lo tanto, bueno, el objetivo no es eh, eh, sustituir este tipo de herramientas, porque digo, no se compara una hoja de cálculo contra una herramienta quizás mucho más eh, elaborada, con más estructura, pero creo que este tipo de herramientas sí nos ayuda muchísimo para hacer ensayos, para poder hacer pruebas, este, verificaciones, etcétera, o inclusive podemos desarrollar un poco más con el objetivo de analizar otro tipo de variantes y quizás a lo mejor inclusive hasta la determinación de la cuota obrero patronal. Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí los datos del porcentaje de prima, los días de aguinaldo. Y lo que vamos a determinar ahora es el factor de integración. ¿Cómo vamos a calcular el factor de integración, Rubén? Eh, como te comentaba hace un instante, el, el factor de integración, si tú lo aplicas de forma directa, 1.0452, pues no es de mucha utilidad si las prestaciones laborales cambian. Y por lo tanto, si las prestaciones en términos de aguinaldo, prima vacacional, etcétera, se van modificando, pues estas obviamente también pueden verse afectadas. Por lo tanto, esta herramienta, a final de cuentas, sí podemos, pues ahora sí que utilizar este factor de integración porque podemos ajustarlo, pues de acuerdo a las necesidades, ¿vale? Bueno, vamos a calcular la fórmula. Ya estamos por, por concluir este ejemplo. Lo que voy a hacer es considerar, una, una búsqueda de los valores del porcentaje. Voy a utilizar la función coincidir para buscar el porcentaje de prima vacacional y lo voy a buscar, obviamente, en la tabla que llamamos por ciento de prima vacacional. Entonces mando a llamar el nombre a través de la función de tecla F3, por ciento prima vacacional, y le voy a indicar que esta cantidad o este porcentaje sea coincidencia exacta, o sea que sea el mismo valor. Le voy a poner el valor de cero. Cierro mi paréntesis y me va a dar un valor. ¿Qué significa esto? Que está en la primera columna. Entonces, la primera columna es el dato que corresponde precisamente a este dato. Por lo tanto, si yo cambiara el porcentaje del 25 a un 30, sería la columna 2. Si cambio de 30 al 35, la 3 y así sucesivamente. ¿Vale? Muy bien. Lo voy a dejar en 25. Y bueno, este 1 corresponde al número de la columna. Pero yo lo que necesito es el porcentaje diario o la cantidad diaria de prima vacacional. Entonces utilizo la misma función, buscamos verticalmente. Voy a buscar ahora con base en los días de vacaciones. Eso es lo que voy a tomar en cuenta y lo voy a buscar en el tabulador correspondiente, pues de las vacaciones. Entonces en la parte diaria presiono F3 y se llama este, parte diaria prima vacacional. Coma, me recorrer un poquito la hoja para que se vea mejor la fórmula y obviamente esta fórmula, la de coincidir, me va a dar el elemento de la columna para buscar mis datos. El único detalle para que pueda ser coincidencia exacta es que le voy a agregar el valor de 1, porque como tengo una columna adicional de más, voy a agregarle una unidad para que sea coincidente. Entonces, de esta manera puedo buscar mis datos y de esta forma puedo obtener mi información. Y como ves, ya llegué precisamente al punto 0041096, que corresponde a un 25% y seis días de vacaciones. O sea, me da el dato. Si yo cambiara, por ejemplo, de porcentaje de prima vacacional, Rubén, por ejemplo, el 40%, pues puedes observar que el programa ya te incluye este valor, que es punto 0065753, que sería este con respecto al primer año. O sea, el programa ya lo hace automáticamente. ¿Qué me resta por incluirle? Lo que vamos a hacer aquí en la hoja de cálculo es agregarle los días de aguinaldo. Está en la columna G. Y este dato lo voy a dividir entre 365 días. ¿Por qué 365? Porque voy a determinar la parte diaria del aguinaldo. Entonces, por lo tanto, aquí ya tendremos un valor. Voy a regresarlo al 25% de prima. Y ahí puedes ver que ya tenemos un valor que ya más o menos se parece a algo que ya conocemos, que es el factor de integración. Para hacerlo factor de integración, ¿qué tengo que hacer? Rubén, sumarle la unidad. Y de esta manera tengo un factor que muchos de ustedes ya identifican, que es el punto 0452. Por ejemplo, si el trabajador hubiese entrado a laborar el año pasado, por ejemplo, 2021, entonces el trabajador tiene dos años de antigüedad.